A petición de mi grupo de estudiantes, hoy te traigo una lección para principiantes en Adobe Illustrator. En primera instancia me voy a dirigir a esta página web que es freepic.es, en el motor de búsqueda voy a digitalizar currículum vitae y lo voy a buscar. Una vez que tengo presente cualquiera de los eh, currículums que me voy a descargar, doy un clic, descarga, descarga gratuita y esperamos unos segundos hasta que se descargue. Una vez descargado el documento, me dirigiré al escritorio para descomprimirlo con doble clic. En la carpetita que se acaba de abrir, siempre voy a tener dos documentos, en su gran mayoría, el punto AI, que se abre con Control-O o, o Comando-O en una Mac, y el EPS, que es el mismo documento aquí y voy a hacer esto. Me dirigiré a Ilustrador, Menú Archivo y Abrir. Te recomiendo que hagas este paso. Ahora voy a encontrar el currículo, el documento, clic en Abrir normalmente siempre sabe a salir este tipo de mensajes, vas a dar en cerrar, eh, si te fijas muy bien aquí tenemos este texto resaltado en este color magenta significa que este tipo de letra no está cargado, para arreglar este problema te recomiendo en el menú texto encontrar fuente, lo que voy a hacer es estos tipos de letra que están con este signo de admiración los voy a reemplazar, por ejemplo en este documento no tengo esta Open Sans, pero la voy a reemplazar por la Cento que es el documento con el que, el tipo de letra, perdón, con el que estoy trabajando normalmente en Illustrator. Vamos a poner cambiar todo. Así voy a elegir cada una de las que están ahí. Lo voy a reemplazar por esta centuri Bolt. Cambiar todo. Voy a bajar un poco más. Voy a cambiar por la itálica y la que tenemos aquí. La voy a cambiar por la regular. Simplemente cambiar todo. Cuando está listo, damos clic en hecho si nos fijamos muy bien todo está arreglado ahora en este momento te recomiendo que trabajes con la herramienta de selección y des un clic y siempre normalmente estos documentos vienen totalmente agrupados lo que vas a hacer es desagrupar eh, objeto desagrupar normalmente son algunas veces a mí me resulta unas 4 o 5 veces así que deselecciono hasta poder encontrar que esto esté totalmente libre con la herramienta de el zoom clic y arrastro para generar un área de zoom y ahora voy a seleccionar el primer texto que está aquí cuando seleccionas este texto que está aquí automáticamente en la parte superior en el panel de control tienes la opción de justificación está centrado lo voy a dar un clic aquí para alinearlo a la izquierda y lo voy a mover con eh, shift clic y arrastrar un poquitito hasta que me salga esa línea magenta que ves ahí de manera horizontal y de manera vertical eso se llaman guías inteligentes y están puestas desde la versión 6 de Illustrator y me permite justamente que todo esté correctamente alineado el texto que está acá abajo también lo puedo justificar hacia la izquierda un poquitito más ahora algo muy importante que te puede pasar es esto no voy a hacerte cuenta que estos textos no están justificados o que están desalineados yo te recomiendo que pongas control r si no se te activan las reglas y extraigas una guía con clic y arrastrar la guía la voy a colocar aquí justo donde está todo este texto justificado, voy a hacer un zoom con la misma herramienta de la flecha negra, das un clic presionas shift, clic para seleccionar más de dos objetos y los arrastras, si quieres que se vayan en línea recta, presiona por favor la tecla de shift, sueltas el mouse y después el teclado, te vas aquí a la parte inferior y vas a repetir el mismo paso simplemente voy a justificar hacia la izquierda y de aquí lo voy a mover entonces esto es algo realmente muy profesional trabajar con una guía Ahora lo que tienes que hacer en este momento es empezar a reemplazar el texto. Voy a quedarme otra vez en esta misma área. Con la herramienta de texto la seleccionas. En algunos casos se va a demorar un poco en cargar. Y aquí simplemente lo que tienes que hacer es con clic y arrastrar empezar a seleccionar en bloque o empezar a cambiar por el texto que quieras. Yo voy a dejar el que está por defecto, el que dice educación. En la parte izquierda tienes una opción para colocar una imagen o una fotografía. ¿Cómo se hace eso? Pues muy sencillo para insertar una imagen te vas al menú archivo y pones colocar me voy al escritorio ya tengo mi imagen seleccionada clic en colocar simplemente con clic y arrastrar mira, vas a colocar la imagen la voy a colocar sobre este círculo que está aquí para colocarla me voy a dirigir a la herramienta de la elipse me voy a quedar con un clic aquí para seleccionar el color de trazo, el color de lleno. no lo quiero en blanco así que voy a dar un clic aquí para quitar el color de relleno con clic y arrastrar presionando la tecla de shift vamos a crear una circunferencia con la herramienta de selección y sobre los controladores que están ahí presentes con clic y arrastrar manualmente vas a agrandar este círculo aunque hay otras técnicas para hacerlo mucho más rápido pero como eres nuevo en Illustrator te recomiendo que sigas este camino puedes distorsionar un poquitito también ya, y una vez que está listo si ves que ya está del tamaño que necesitas, voy a moverme con la barra espaciadora. Voy a presionar la barra espaciadora, clic y arrastrar para moverme por el documento. Selecciono desde un, una parte del trazo, lo coloco encima de la imagen. Con clic y arrastrar, selecciono los dos objetos. Me voy al menú Objeto, Máscara de recorte o crear. Control 7. Como yo suelo acostumbrar, grábate muy bien este atajo de teclado. Control 7 has creado una máscara de recorte presiono la barra espaciadora para moverme hacia la derecha y otra vez lo que hago es reposicionar o colocar la imagen sobre la opción que está ahí para cambiar de color realmente no es nada complicado voy a presionar la barra espaciadora voy a moverme sobre el documento te recomiendo trabajar bastante con la herramienta de grupo la que está ahí no seleccionas solo una parte del contenido vas a fijarte que en la barra de herramientas tenga un color sólido panel muestras en la parte derecha si no lo encuentras en la parte derecha te vas a ventana y vas a poner muestras si nos sale dos o tres colores vamos a cambiar otro panel que es el panel de color que está en la parte superior que está aquí aquí más opciones voy a poner mostrar opciones hasta que se convierta en esta opción que está aquí puedes cambiar los colores de manera manual o simplemente con un clic en la parte superior ya lo tienes representado a mí me gusta muchísimo este color que está por aquí te vas al panel de muestras y lo que vas a hacer es esto mira desde aquí clic y arrastras para colocar el nuevo color entonces con esto lo que tienes que hacer es con la misma flechita blanca te vas aquí a la parte inferior lo seleccionas y lo vas a colocar y así tranquilamente puedes cambiar el color que quieras en el currículum que has creado. Si tienes un amigo que está dando sus primeros pasos en Illustrator, recomiéndale esta lección. Déjanos tu opinión, suscríbete a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.